Estimados amigos y colegas médicos que trabajamos atendiendo pacientes renales crónicos los invito cordialmente a que todos nos vacunemos contra el coronavirus es muy importante que demos el ejemplo y además protejamos a nuestros pacientes al vacunarnos contra esta enfermedad, Nefro se vacuna.